Hola amigas, bienvenidas a mi canal y Costura Fácil Hoy os voy a enseñar cómo hacer una corchita o manta Como veis en esta ocasión he cogido retales de tejidos que tenía en casa Y con esta plantilla de 15 por 15 lo, los he cortado Pues ahora la ponemos derecho con derecho y luego por aquí por el filo lo cosemos a un centímetro la coseremos a máquina pues cosamos al tanto del de prensatela que aproximadamente eh, sería es de un centímetro es muy fácil y sencillo de hacer seguimos con otros dos cuadros otras dos aplicaciones de todos los hilos. unimos aquí para hacer lo que es la tira de nuestra mantita bueno pues como veis ya he cosido la, los cuadros que va por 15, 15 por 15 centímetros la, lo que es la medida y como veis aquí la costura todas las esquinitas bien, bien unidas que hemos, como queda muy bonito lo que es todas estas aplicaciones y la, la corcha esta mide de 60 90 por 60 veis como queda aquí la, lo que es la unión a ver, si me... A ver aquí, aquí. Esto. Así, aquí. ¿Veis? Que quede lo que es la... De cada esquinita de, del cuadrito que quede unida. Y es como queda... Todo... La, la corchita queda estupendamente. Lo que es... Bueno, corchita puede ser manta, eh, cubre mesa. Esta entonces, esta es la guata. Donde iría ahora por alrededor lo, y, y bueno semica, pues eh, ya he herbanado por todo alrededor lo que es eh, los cuadros de, de la mantita he cortado también eh, esta, este tejido de algodón para que vaya por la parte de atrás y os enseño ahora los vivos que va por el filo que lo he cortado de la misma tela de que va por la parte de atrás esto va cogido va cortado así voy decir porque esto son cintas cortadas al 10 os explico ahora cogeis a ver un recuadro no y entonces no va cortado así en las tiras va aunque ya la, a la medida que ustedes necesitéis coge la esquina, la pone así y luego con el metro ya medís lo que... los centímetros que necesitéis según lo que vayáis a hacer vais midiendo, ¿no? Así, cortáis y ya luego a lo largo que queráis pero lo que hay que poner, ¿eh? la, lo que es la tela de pico a pico y esto he cortado lo que es al 10 ahora lo que vamos a hacer pepuntear con acolchar lo que es eh, la, la mantita lo, yo tengo a ver quiero hacerlo y, y quiero pepuntear por aquí para que me haga la forma de esquina a esquina así pues ahora seguimos pues mira, he cambiado la canilla ¿eh? esta es la, digamos, la la normal por prensatelas y he puesto para, para lo que es acorchar la otra la otra clase de canilla perdón, de, de patilla seguimos pepunteando Pues mira, he optado por hacerle una, unas crucetas Mira qué bonitas están quedando Es un trabajo, la verdad, que a mí me encanta Os animo para que lo hagáis Está quedando muy bonito Pues seguimos con el, con el pepunte bueno, pues mira cómo, cómo ha quedado lo que es la, la colchita manta le damos la vuelta como ha quedado por aquí perfecto, vamos yo lo veo no perfecto, pero bueno bien lo veo y cortando todos lo, los hilitos que haya y luego pues, también si le, para pasar una plancha hay que ponerle un paño por encima y ahora pues le ponemos lo que es lo que es el vivo se lo cosemos este es el, poner el otro se lo colocamos por aquí por el filo le vamos poniendo alfileres Trabajo, vamos a ver. Me ha gustado mucho este trabajo. Mira, es que he hecho bastante trabajo de manualidades, de, de arreglo de costura. De, pero este es que me ha gustado mucho. La verdad, como os dije antes, an lo, les animo para que, para que lo hagáis. Veis cómo queda. Ahora va lo que es. Yo pongo alfileres. Si ustedes. Que cose perfectamente el, el pepunte queda muy, muy fácil por encima, vamos, no pasa nada, ¿eh? por encima de los alfileres. Si no, pues ya a ustedes pues, le ponen un hirván, ya como queráis. Bueno, pues como veis, he puesto los alfileres aquí más, más juntos para que estén más unidas lo que son las telas. ¿Veis? Bien al filo Y también os digo que aquí hay que dejar unos 2 centímetros y medio... Eh, de tela del mismo vivo ¿ves? aproximadamente unos 2 centímetros y medio bueno pues empecemos ya a coser el vivo pues ya ha cosido el vivo lo he hervanado a 2 centímetros eh, lo he planchado y ya luego por detrás lo coseremos a mano, ya veréis, primero la vuelta, ¿veis? Se coge, para este tejido se necesita una aguja un poquito más, lo que es más gruesa, va sin, ¿eh? Que no se note lo que son las puntadas. Ya con los hilos y todo cortadito, que no quede, que quede todo curioso. Y va, va sin cosido. Y bien, amiga, espero que os haya gustado esta maravillosa mantita. Espero vuestro comentario y suscribiros si anteriormente no lo habéis hecho, eh, os espero aquí en mi canal Manoli Costura Fácil, hasta pronto.